Shoo, shoo, shu, Shoo, shoo, la Shoo, shoo, Cuando te pintan los labios con mentiras otra vez Dicen que me estoy haciendo daño años me estoy volviendo más cruel y es que nunca creí que te vería reventando las heridas con girones de tu piel Venía, que no sepa darte amor que no sepa Solo a ti, su sura, su sura, su sura, su tus su sura, su tus su sura, su bajo mi piel. Que me estoy haciendo daño que con el paso de los años me estoy volviendo más cruel y es que nunca creí que te vería remendando las heridas con girones de tu piel I'm mm -hmm. Y te maldigo a ti, maldita la maestra y maldito el aprendiz Maldigo todo lo que amo y te lo debo, te lo debo